van Ahí está. Eh, Vos sabés que nos suele pasar que cada vez que eh, estamos en, en un bautismo, como nos pasó este fin de semana y bueno, como nos pasa cada vez que hay un bautismo, eh, tenemos eh, una reminiscencia y muchos de nosotros decimos ahora que entiendo mucho mejor el camino del Señor me gustaría bautizarme de nuevo. Y hay, hay una, como una, una situación muy particular con eso. Y el, en realidad el, el bautismo en sí eh, es, un, es un mandamiento del Señor y tiene que ver con nuestra declaración de fe. Y, y todos vamos a querer bautizarnos de nuevo, siempre, porque cada vez que conocemos más al Señor, nuestra fe se acrecienta, o sea, por ejemplo, te, te doy un ejemplo. Hoy vos conoces al Señor de una manera, yo también, cada uno de nosotros, pero dentro de un año lo conoces aún más profundamente y es como que tu amor por Dios va creciendo. Entonces vos decís, me encantaría bautizarme. Y ahí es como que le estamos dando una entidad que el bautismo en realidad no lo tiene. El bautismo no es el, el, el motivo de nuestra salvación, sino que el motivo, el bautismo es el, el obedecer el mandato del Señor para representar ese, ese cambio de vida, esa muerte al pecado y esa vuelta a la vida, ¿sí? a, o a la resurrección en Cristo. Pero, y por eso, eh, bien, bien entendido, el bautismo es una vez y para siempre. Disculpen los que nos están viendo, ahí tenemos algunos que nos están viendo, en la, en la transmisión estamos enganchados acá en un tema que es muy apasionante, porque es una gran pregunta, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna pregunta, sobre todo del bautismo, porque nos pasa que muchas personas se quieren volver a bautizar y dicen, yo quiero volver a bautizarme. Y, y es un sentimiento muy, muy noble, porque en definitiva es lo que nosotros este, estamos realizando juntos. ¿no? Pero bueno, ahí voy a int intentar compartir el link que el, jue el jueves. El martes pasado me, me, se me pasó, disculpen a los que estaban este, esperando el link, que no se los pude mandar. Y, y hoy vamos a estar con nuestro estudio número 5 de Gálatas. Hola, Isaura, bendiciones. ¿Eh? Nuestro estudio número 5 de Gálatas, que justamente coincide con nuestro eh, capítulo 5 también. ¿sí? Eh, así que ahí ya... Comparto el link, oramos y ya comenzamos. Sí. Ahí pongo el volumen aquí. Creo que ahí está funcionando, ¿sí? Sí, así que ahí copio y pego este, este link en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos de Gálatas. Así todos los que desean. Ahí está. Ahí copio ese link. Y los que nos están viendo por, por Facebook lo pueden hacer directamente mucho más sencillo. Así que ahí les mandé el link a todos los que están. Hola María Laura, bendiciones a los que están en el grupo para que puedan estar sumándose. ¿sí? Así que bueno, oramos, ¿les parece? Y ya vamos a nuestro al, al tema que nos convoca. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta tarde, gracias por todos los todos los que, los que, momentos que estamos viviendo. Esos momentos que son tan agradables, esos momentos que no son tan agradables, Señor, te agradecemos. Gracias por este tiempo que tenemos para poder analizar esta carta. Y gracias porque eh, leyéndola, volviendo a leer, eh, contestando las preguntas, pensando en esas consignas que nos eh, estamos realizando a través de este estudio inductivo, tu palabra siempre nos termina ministrando, hay versículos, hay palabras, hay frases que terminan impactando eh, en nuestro interior y tu Espíritu Santo nos habla y cuando tu presencia comienza a tocarnos nos desarmamos en ti Jesús porque tu presencia nos inunda y, y algo maravilloso comienza a suceder en nosotros. Por eso te agradecemos, te bendecimos, te pedimos que nos ayudes, que bendigas a todos los que se están conectando a través de esta, de esta red y a todos los que eh, los van a estar viendo después. Señor, los bendecimos y bendecimos este tiempo que es un tiempo que nos estás regalando vos. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén, amén. Ahí lo tenemos a Vero Ojeda, hola Vero, hola Ketty, ¿cómo andás? Eh, hola Norma, hola Gladys, Mendoza, qué bueno, qué bueno que están sumándose a este estudio. Y bueno, justamente eh, hoy nos, eh, nos vuelve a convocar el capítulo número 5, habíamos quedado en el versículo 12 la semana pasada, y veníamos hablando de este tema de la libertad, de la libertad en Cristo, de la eh, dicotomía de la ley y de la gracia y esa pelea que fíjense que eh, es tan profunda esta, esta situación que no se detuvo ahí en el primer siglo y llega a nuestros días, llega al 2021, llega con diferentes este, eh, formatos y por eso la palabra es tan viva y es tan eficaz. Nosotros estuvimos, gracias a Dios este, este fin de semana, estuvimos en un eh, retiro, un encuentro de, de pastores. Les digo que fue una bendición tremenda. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy fue abordado en, con otros pasajes, pero por diferentes predicadores que nos eh, abrieron un poco más el entendimiento acerca de, de esta palabra. Así que, eh, bueno, ¿qué les parece si vamos directamente a la palabra? sí? Eh, el estudio de hoy está en los eh, versículos 13 al 26 del capítulo 5 de Gálatas. Voy a intentar compartirles esto eh, para que ustedes puedan tener... Quito un poquito el... Eh, hola, ¿cómo te va? Bendiciones. Estamos aquí con este, eh, Mario, estamos con Cristian, eh, estamos con Ingrid. Así que, bueno, gracias a Dios, eh, esto... Esto nos está dando una, una linda bendición. Bueno, voy a compartirles la palabra aquí. Eh, yo estoy leyendo con la NTV, ¿sí? la nueva traducción viviente. Una traducción muy, pero muy este, bonita. Y vamos a ir leyendo ahí los versículos, como nos decía el, este, el estudio, hasta del versículo 13 hasta el 26. Y ahí... Leemos, ¿sí? Dice, pero ustedes... Te lo leo con la NTB. Vos me decías que tenías la... La Reina Valera. Y vos también tenés la Reina... ¿Eh? Vos tenés la Dios Hablao. ¿Sí? Bueno, entonces vamos, yo leo en la NTB y después vamos a ir cotejando con lo que va diciendo cada, cada una de ellas. Dice, pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida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 Pero cuando los guía el espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia... Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. Y control propio. Con, no existen leyes contra estas cosas. Así que, maravilloso está esta, esta parte. Hasta ahí vamos a ir hasta el versículo 23, que es el versículo que nos está diciendo. Y vamos a comenzar con la pregunta que nos hace allí. Voy a volver a quitar esta pantalla y voy a intentar volver a compartir la, el, el texto que tenemos de Gálatas para... Poder ir este, eh, realizando esta, eh, este estudio. ¿sí? Así que ahí, discúlpeme que esto me lleva un segundito de un momento, no es tan sencillo para mí volver a compartir, pero ahí ya lo estamos logrando. Bien, dice nuestra primer pregunta, la 9, que viene correlativa. ¿sí? Ahí me mandó un mensaje hoy Margarita no podía venir, por los, yo le pedí los palitos de la selva. Eh, me dijo que la próxima, pero bueno, yo me traje unas pastillitas, eh. me quedan poquitas pero acá comparto. Eh. Sí, yo me traje unas pastillitas porque dije, los caramelitos de la selva siempre me, me, me salvan, ¿no? pero este ya que no iba a tener hoy dije, bueno, gracias gracias por avisarme, le dije a Margarita. Así que después cuando vea el video le mandamos un saludo grande que siempre nos, nos está ayudando con esto. Bueno, dice... El versículo, o por lo menos la, la consigna 9, dice ¿Qué nos manda a hacer Pablo en 5.14? ¿De dónde saca él este mandamiento? ¿Cómo podemos explicar la aparente contradicción entre su mandamiento aquí y su enseñanza anterior de que los cristianos son libres de la obligación de obedecer la ley de Moisés? Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de volver a leer el 14, pero lo voy a leer, creo que con el sentido que tiene la Reina Valera, que seguramente es el, el sentido que nos quiere dar aquí la, la pregunta. ¿no? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguramente que ustedes buscaron la referencia de ese versículo, ¿sí? ¿La buscaron? Levítico 19.18. Levítico 19, 18. ¿Sí? ¿Vos cuál encontraste? No, es 16, 16, 16, 15. Génesis 16, 15. No, no, no, no. 16, Yo creo que Levítico 19, 18 es muy probable porque eh, evidentemente esto tiene que ver con este, la ley, ¿no? Y después, si recordamos, Jesús mismo utilizó este pasaje, ¿no? Sí. Utilizó para, ¿se acuerdan cuando le enseñó al este, joven rico? ¿Sí? 19.25 dijiste, ¿no? 19.18 19.18, Levítico 19, 18? No te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo mismo. Eso dice el 18. En el ¿sí? 19.18 Perfecto. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y habías dicho el 25 también? No, el 25 no. Ah, no, vos habías dicho de Génesis. Bien, ok. Recuerden que el mismo Jesús, cuando habla con el joven rico, también le repite esta, esto. ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿sí? Que esto tiene que ver con la yema, eso está en Deuteronomio, capítulo 6, que también Está este pasaje. Pero eh, está bueno este versículo que has logrado encontrar. Al encontrar algún otro versículo? Los que están por ahí por internet, por, por Facebook, eh, de este pasaje, cualquier cosita, vayan escribiéndome a ver si coinciden con estos pasajes que nosotros encontramos. Porque Pablo vuelve a repetir una enseñanza que evidentemente está en el Antiguo Testamento, está en la Torá, la Torá, Recuerden ustedes que son esos cinco primeros libros, es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿sí? Para ellos, para los judíos, la Torá tiene un valor mucho más fuerte que los otros escritos. ¿sí? Entonces, a ellos le llaman la ley y Pablo, cuando está hablando de la ley, está tomando de la ley este pasaje y por eso lo está argumentando. Entonces, pregunta, ¿sí? Eh, tenemos que amar a nuestro pójimo como a nosotros mismos. Saca el pasaje, como bien lo estamos viendo, de la Torá, de la ley, saca de, de ahí. Y cómo podemos explicar esa contradicción entre ese mandamiento que está diciendo y eh, la anterior enseñanza de que los cristianos son libres de la obligación de obedecer la ley de Moisés. Hay una contradicción uh -huh. ahí entre no obedecer la ley de Moisés ¿Y amar al prójimo como nosotros mismos? ¿Se entiende? Es un poco profunda la pregunta, pero ¿se entiende? ¿Hay una contradicción? ¿No? Porque lo que está diciendo aquí es bastante interesante porque... A ver... Yo creo que lo que Pablo está diciendo acá es enfocarnos en una ley superior. Eh, que ya lo, eh, después lo va a desarrollar mucho más fuerte en Primera de Corintios, que es la ley del amor, ¿Sí? que es la ley que supera todas las otras leyes, que en definitiva es la misma que le dijo Jesús. ¿Recuerdan cuando viene este joven y le dice, bueno Señor, yo he hecho todo, yo he cumplido todos los mandamientos, he cumplido la ley, yo me esforcé, soy una persona que intentó, este, cumplir a rajatabla todo lo que dice la ley. Y entonces, el Señor Jesús dice que lo mira con una cierta ternura y le dice, bueno, mira, vende todo, entrega a los pobres y ven y seguime. ¿Y este muchacho qué hace? Se pone triste. Se pone triste. ¿Y cuál fue su respuesta? Aparte de no contestar, porque no contesta una... No, no, no contesta una frase, sino que su respuesta es media vuelta y se fue. Que es la misma y típica situación que tenemos vos, yo y la mayoría de nosotros cuando este, no, eh, no queremos este, eh, hacerle caso a Jesús. No sé si te pasó, pero seguramente te habrá pasado porque a mí me pasa. Sí, bien, ahí dice Bero Ojeda que... Este mandamiento lo recalca Jesús. Viste que hay situaciones en las que parece que el Señor se empeña en decirnos cosas, ¿no? Por ahí no utiliza palabras audibles, pero utiliza las situaciones y nos va acercando, nos va acercando, nos va acercando y nos va indicando que Él quiere que nosotros modifiquemos algo, que cambiemos algo, que hagamos algo, ¿no? Y por ahí nosotros somos un poco reacios a hacer lo que el Señor quiere. ¿sí? Te pongo un ejemplo cualquiera, cuando el Señor quiere que yo cambie una actitud. Y entonces, no es que yo no le escucho al Señor, sino que lo escucho, pero sigo haciendo lo mismo. Y el Señor me espera, me espera, me espera, y entiende que mi respuesta, aunque no es audible, y aunque no es una, una, este, eh, un, un debate que entablo con Él, ya mi respuesta al no hacerle caso es una respuesta. ¿Sí? Es una respuesta en sí. ¿O no te pasó conversar con alguien que no quiere conversar con vos? ¿Te pasó o no te pasó? ¿Sí? Ahora con el tema de las redes sociales, te clavó el visto. ¿Viste cuando te clavan el visto y vos querés la respuesta y eso parece que te hace elevar la temperatura de la olla a presión que viene muy muy muy caldeada la olla a presión y viene ya silbando y parece que silba más y no te responde, ¿no? Yo creo que a veces hacemos eso con el Señor, eso que nos enoja tanto de los otros o que por lo menos nos irrita, eh, lo hacemos con Dios. Y acá eh, el, el apóstol comienza a, a tocar un tema que se va a poner más interesante. Fíjense lo que dice el 5.13, a la luz de 5.13, ¿qué significa amar al prójimo como a uno mismo? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de cómo podríamos practicar esto? La, la pregunta parece muy sencilla, pero yo les voy a llevar a algo un poquito no tan sencillo. ¿sí? Pero vamos a leer el 5.13, ¿sí? ¿Lo tenés? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice la. Biblia? Eh, Dios habla hoy, ¿sí? Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sirvanse lo los unos a los otros por amor. Bien, mira, acá la palabra de Dios para todos dice. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Mejor, ayúdense los unos a los otros siempre con amor. ¿Vos tenés alguna otra versión? No, vos, vos tenés la Reina Valera, ¿no? Sí. Bien. Ok. Ahora yo te voy a llevar a un punto interesante, porque seguramente que vos, como yo, como todos los que estamos en el camino del Señor, tenemos personas con las que nos llevamos muy bien. ¿Es cierto? Pensá en, no, no te digo 100 personas, no, no, no, no somos, este, eh, ¿se acuerdan la canción de Vieja? Les digo porque no creo que nosotros somos este, muy jóvenes, ¿no? de Roberto Carlos. ¿Te acordás de la, la, la de Roberto Carlos? Yo quiero tener un millón de amigos y así va. Bueno, ¿te acordás de esa canción? Y bueno, vos decís, ¡ay, qué lindo, un millón de amigos! Bueno, no, no, no se da en la realidad. Eso es una declaración muy bonita para la tribuna, pero no es lo que se da. Pensá en tus dos o tres contactos estrechos, viste que ahora estamos con los contactos estrechos, de eh, compañerismo cristiano. Debes tener, ¿no? Dos o tres, por ahí más, cuatro, con los que te llevas bien. Con ellos no te es difícil mostrar el amor de Cristo. Es más, le das tu casa, le das tu auto, le das tu, tu, tu servicio. Somos maravillosamente excelentes cristianos con ellos. Pero el tema no es ese. El tema que me está diciendo acá y es donde ahí me empieza a incomodar, porque me incomoda, dice, ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Y unos a otros no pone un requisito, un prerequisito de una buena este, coinonía. ¿Y por qué te llevo a esto? Porque te habrá pasado en la familia, en las relaciones amorosas en las relaciones amistosas, dentro y fuera de eh, tu estado de cristiano, donde te han traicionado. ¿Te pasó o no te pasó? ¿Te han traicionado? Sentimentalmente, laboralmente, eh, escolarmente, etcétera, etcétera. Sentimentalmente, por lo general, ¿no? Claro, y te queda el corazón. Vamos a otro partido, decía don Alejandro Sanz, ¿no? Creo, ¿no? Era él, el, el corazón partido. Bueno, creo que sí, ¿no? Bueno, sí. Eh, entonces, viste que es muy fácil servir a los que amamos. Ahora, ¿qué pasa si tengo que servir al que no me nace tan rápido el amor? Porque hay una... Hay una situación previa. Puedes decir, bueno, pero la mayoría de esos no están dentro del camino del Señor. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero la cosa se complica cuando más tiempo pasamos en el Señor porque hay roces. O no hay roces. O todos, todos somos maravillosamente santos, amables, dulces, y con todos nos llevamos bien. Viste que... Eh, se nota mucho por ahí cuando estamos en, en, en las congregaciones con quién nos sentamos o al lado de quién nos sentamos o cerca de quién nos sentamos, ¿sí? Y viste que ahora, gracias a Dios, se comenzó a retomar esto del tema del saludo y que bueno, que comenzamos a soltar un poquito las restricciones. Si no, nos estábamos escudando mucho en el protocolo y nos quedaba bárbaro el protocolo, así no saluda a nadie, ¿sí? Está excelente, pero ahora empezamos a saludar, ¿no? ¿Y te nace saludar al que te hizo algo que no te gustó tanto? A saludar. ¿No? A ese... Pero no solo saludo, servicio. ¿Me nace servirle? O digo, bueno, Señor, es tu hija, es tu hijo. Voy, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, Señor. Yo voy a orar para que vos lo ayudes. Pero no me pidas a mí, Señor. No me a mí que yo sea el que, el que haga esa milla extra, ¿viste? ¿Te acordás de la milla extra? ¿Sí? El que le dé la capa que, que puedo darle. Es interesante esto, porque ¿cómo trabajamos nuestras emociones en el servicio? Y en definitiva, cuando servimos, ¿estamos sanos en nuestro servicio? Cuando hablo sano es decir, bueno... Si él me ofendió, si él habló, Voy, vuelvo a lo mismo. Cuando estoy hablando de esto no estoy hablando del que no, casi no tengo relación y que, bueno, que pudo haber dicho una valoridad mía porque no me conocía. No, estoy hablando del que me conocía, del que estaba al lado mío, del que estaba cercano. Y en este caso también dentro de la congregación. Y acá ten, tenemos que ver cómo el Señor nos toca y cómo nos está hablando de esto. Porque de esto nos está hablando. Cuando está tocando este tema, está tocando un tema profundo y un tema fuerte y un tema actual. Porque es un tema que pasa. Porque somos, somos, te incluyo a vos y me incluyo a mí, me incluyo yo primero, pero también te incluyo, no no le saques este, el pecho a las balas acá, somos traicioneros, traicionamos, vos también, yo también, ¿eh? porque nos damos vuelta y nos damos vuelta y a veces decimos, no, pero yo tenía razón, sí, bueno, pero anda a explicar esa razón al que se siente traicionado, porque que te expliquen a vos la razón cuando vos te sentís traicionado, y acá el Señor me está diciendo que yo tengo que perdonar y servir, amar al prójimo como a quien. ¿Recordás del Padre Nuestro? Y perdónanos nuestras deudas como, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo no lo pondría en afirmación, sino que yo lo pondría en signo de preguntas. ¿Nosotros perdonamos a nuestros deudores? Y, no lo, y, y quitaría en nosotros y pondría mi nombre. ¿David perdona a sus deudores? Si querés poner el tuyo. Y esa gran pregunta me queda. Porque seguramente en este momento, si el Espíritu Santo creo que lo está haciendo porque lo está haciendo conmigo te está poniendo esas, probablemente no sean muchas, probablemente no sean ni cinco, pero te está poniendo esas personas con las que seguramente hay cosas que no están resueltas. Y que si Dios te dice, tenés que servirle, tenés que servir a él, a ella, en este momento te está generando un conflicto interno, porque no hay todo, no está todo resuelto, ¿no? Es otro tema. Porque la palabra dice: No cuanto dependa de nosotros de estar en paz. ¿no? Claro. A veces del otro lado no hay una respuesta. No tenés que. Yo, me está pasando algo parecido. O sea, una situación la otra persona... Exactamente. Me está pasando algo muy parecido con otra situación. ¿sí? Una situación que estoy orando para que se termine de resolver, pero no se resuelve. Pero el Señor me está llevando a el servicio y estoy pidiéndole al Señor que me dé la oportunidad de servir a esta persona con la que estoy teniendo una, una situación no deseada y donde exactamente lo mismo donde hay un corte de este, comunicación un corte comunicativo envío mensajes y no hay respuesta y no envío uno envío varios estoy no estoy enviando un solo mensaje y digo, bueno, ya está. No, estoy enviando varios mensajes y no tengo respuesta. Y no es que no tuve respuesta, sino que la respuesta ha venido con una serie de reclamos que en este caso no vienen al, al punto, sino que no tienen solución. No hay solución. No hay solución porque son posiciones enfrentadas, pero no hay solución. Yo quiero solucionar pero se ve que lo que yo quiero solucionar no alcanza para la solución. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué me lleva la palabra? Y fíjate, de esto, por eso te estoy diciendo que es un tema que a mí me llamó la atención y cómo el Señor ocupa sus, sus, sus estrategias. ¿no? Tres prédicas escuché este fin de semana con el mismo enfoque. Y si faltaba una más... A la madrugada me levanté y mientras estaba orando, otra palabra más vino a mi vida con el mismo tema. Por eso te lo estoy compartiendo, porque te estoy compartiendo algo que Dios me está hablando a mí. Y ojalá que también te pueda estar hablando a vos. Pero Dios me está hablando de cómo cortar esto. Voy a tener que hacer servicio. Voy a tener que hacer servicio. ¿Me nace? No. ¿Por qué no amenace? ¿por no Porque hay un conflicto, pero el amor no que tiene que ver? que ver con sentimientos. A mí me está pasando, decisión, pastor. Decisión, no. A mí me está pasando y yo estoy viviendo de decir que tengo que servir a pesar de él, tengo que hacer a pesar de él. Y ahí está el tema. Entonces, fíjate cómo sigue. Ah, mirá, me está diciendo lo mismo Norma. Bueno. Yo creo que el Espíritu Santo por algo nos está tocando este tema, ¿no? Y está interesante porque creo que es pertinente para lo que vivimos hoy, ¿no? Mirá lo que dice el 11, difícil, ¿no? Sí, vamos a orar y el Espíritu Santo nos va a llenar, porque a la luz del 1515, dice, ¿cuál sería una manifestación de que no nos amamos unos a otros? ¿Y cuáles serían otras manifestaciones según 5? 26. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de acciones de estos, de estos tipos en que podemos caer? Fíjate lo que dice 5.15, ¿sí? Pero si ustedes siguen atacándose, yo te, te lo leo en la palabra de Dios para todos, ¿sí? Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Y el 5.26 dice, no seamos orgullosos ni envidiosos ni causemos peleas entre nosotros mismos. ¿sí? Ahora, te llevo te llevo a lo mismo. ¿sí? Porque acá nos pregunta, ¿cuál sería una manifestación de que no nos amamos unos a otros? Los conflictos. Conflictos. Yo, y, y te lo resumo en lo mío, te resumo en lo, y probablemente sea lo tuyo. ¿Qué pasa cuando yo estoy teniendo esta situación y yo quiero provocar que esto se solucione de, de cualquier manera. Entonces, ¿qué hago? Presiono para que tengamos un diálogo no deseado. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué va a ser peor? Entonces, vamos a hablar y vamos a reclamar desde dónde. ¿Desde el amor? ¿Desde el enojo? ¿No? Y desde el enojo. ¿Te pasó hablar desde el enojo con otra persona que también está en el enojo? Claro. ¿Qué, no hay manera, no? ¿Qué no sucede? Entonces, ahí comienzan los gritos. ¿Vos te, te pusiste a pensar por qué gritamos cuando estamos cerca? <risa> Escuché una vez algo que me pareció maravilloso pero me pareció maravilloso, porque me, me, me abrió la mente, y obviamente que solamente pensándolo en frío después uno lo entiende, ¿no? Yo le grito a la otra persona, por más que esté cerca, por más que esté a dos metros, un metro y medio, le grito a la otra persona porque en realidad lo que estoy sintiendo es que estoy muy lejos de ella. Por eso le grito porque quiero que me escuche, porque estoy viendo que se alejó demasiado de mí, ¿no? Entonces por eso grito. Y el otro siente exactamente lo mismo. ¿Y qué hace? Me grita. Y en ese griterío no está obrando el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Estamos en un conflicto fuertísimo, ¿no? Entonces, si yo veo... En el, el 515 me dice que si seguimos, porque miren que lo que les estoy diciendo no es una interpretación que no sé, tomada de los pelos y que les estoy trayendo para traer este tema porque me está pasando y porque a vos también te está pasando. Y bueno, bueno, a ver, hagamos catarsis entre todos y busquemos la palabra. y No es el punto de, de esto que estamos diciendo, es el centro, es el corazón. Entonces me está diciendo, si seguimos así. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a destruir. Entonces, ¿yo quiero la destrucción de mi hermana, de mi hermano? Yo quiero la destrucción de este, de este punto. Quiero que... Bueno, ¿viste? Como decimos acá en Argentina, este, perdón por la palabra, pero que se pudra todo. ¿Viste que decimos así? ¿No? No, no, no. no pero ¿viste que solemos decir? ¿Eh? De una vez por todas, que salte, ta, ya está, y se terminó, y bueno, y bueno, después que Dios lo arregle. Bueno, yo creo que no, no es el punto, o no es lo que Dios quiere. ¿sí? Y cuando miro esto, lo traslado a mí, y lo traslado a vos, y estoy encontrando otra cosa. Porque estoy encontrando algo que el Señor me está llevando a hacer, y que voy a tener que cambiar por lo menos mi formato de acción como mínimo porque voy a tener que cambiar mi formato de acción si continúo en el conflicto en el ojo en, la, en el reclamo si continúo en el reclamo bueno esto no va a funcionar sí, ¿Sí? Funciona el mira escuché algo muy interesante hoy y por eso vamos a ahondar en esto. Cuando dejo que el Espíritu Santo me toque y me moldee, el Espíritu Santo me capacita para que mi dolor, mi capacidad de sentir dolor crezca. Entonces mi umbral de, de dolor va a crecer y el otro va a ofenderme, la otra persona me va a ofender, y la otra persona va a descargarse. Porque la otra persona es como un animalito herido. ¿Viste cuando un animalito está herido y vos lo querés ayudar? Te araña, te muerde. ¿eh? Bueno, él también está herido, ella también está herida. Por eso está reaccionando de esa manera. Y seguramente yo fui parte de lo que considera su herida. Entonces me va a lastimar. Si yo me ofendo porque me está lastimando, no lo voy a ayudar a él a salir de su dolor. Al contrario, voy a acrecentar su dolor, se va a, no se va a sanar, su dolor se va a profundizar, y yo voy a comenzar con dolor. Pero Dios me está llamando a que la persona que sea más madura sea yo, no el otro. Y si yo soy el más maduro, Voy a tener que empezar a pasar la ofensa por alto, pero el umbral va a tener que crecer. Porque hasta ahora, claro, ahora, ¿cómo hago eso? Solo con el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo para decirle, Señor, yo voy a superar esta ofensa y voy a bendecir a mi hermana, a mi hermano, en medio del dolor. Lo voy a bendecir y voy a tomar otra acción, otra actitud, porque si no, se va a destruir él o ella, y me voy a destruir yo, qué es lo que está diciendo aquí. Entonces, fíjate lo que me dice según 5.16, porque está tocando este tema, ¿eh? no se está yendo del tema. 5.16 me dice, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. O sea, yo necesito la guía del Espíritu Santo porque mi naturaleza humana me exige que yo tengo que ser resarcido de la ofensa que me hizo esa persona. La naturaleza humana me dice, no podés dejar pasar por alto, tenés que ponerle un freno, tenés que ponerle un, una, un, un, un, un stop, una cautelar, punto. Chao. Y se terminó. No sigamos de esta manera. Ahora, el Espíritu Santo me está diciendo otra. Y ahora, en el 5:15, me dice, ¿sí? Que, pero si ustedes siguen atacando, siguen haciendo daño a unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Y el otro versículo que me lleva ya es el 26 que acabamos. No seamos orgullosos ni envidiosos ni causemos peleas entre nosotros. Por eso ahí tiene que venir al auxilio, urgente, el Espíritu Santo. Y me tiene que llevar a otra dimensión. Yo te estoy invitando, y me estoy invitando, cuando te estoy hablando a vos, no te estoy hablando desde el púlpito, ni te estoy hablando desde la cátedra, ni te estoy hablando desde este, alguien que ha superado, sino te estoy hablando de que me estoy hablando a mí, y me estoy invitando porque me está pasando esto, y seguramente a vos también, y a muchos nos está pasando, de que tengo que depender, ya no de mi estrategia, ya no de mis acciones, ya no de mis mensajitos, viste que le mando mensajitos y a no. ver, ¿me responde? No me responde. Van 20 días y no me responde. ¿Y qué hago? ¿Corto la acumulación No. ¿Viste cuando, cuando ves el doble tilde en azul? <risa> sí, <es muy> triste. <risa> es muy triste no. cuando no te la <risa> Y ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Bueno, ¿qué hago? Ahí me da otro. Me dice, en 5.17, ¿qué lucha se da dentro del creyente en Cristo? ¿Y qué significa ser guiado por el Espíritu en 5.18? Y leamos, a ver. 5.17 dice. Nuestra naturaleza humana decía lo que está en contra del espíritu y el espíritu decía lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen, por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. ¿sí? Porque los antojos son buenísimos. Por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿antojo de qué tenés ahora? Y por ahí me decís de un asadito, ¿no? Papas fritas, ¿viste? ¿Vos tenés antojo de algo? ¿Qué? Un asadito, ¿no? ¿Vos, Mario? Un asado, ¿eh? Escuchar ese ruidito de las... ¿eh? Esas... Bueno, ahí está, papa frita con asado, pedimos, ¿no? Pero ¿podemos? No, bueno, no siempre podemos. ¿Por qué? Porque bueno, porque no, no nos dan los números, no nos dan el tiempo. ¿eh? Bueno, entonces, eh, tenemos antojos, pero dice el 18, si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. ¿Sí? Si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de esa ley que te está exigiendo de que tus antojos se tienen que dar. Y cuando habla de la ley, por, lo podemos interpretar, obviamente, de la ley de Moisés, pero también de la ley interna mía, que me dice, yo necesito resarcir la ofensa del otro con que me pida perdón. Y no me pide perdón. ¿No? Entonces, ¿qué me dice la ley? A ofensa, la ley del talión viejísima, diente por diente. diente por diente. Bueno, pero entonces, bueno, me hiciste esto y bueno, tenés que pagar de alguna manera. Ahora, ¿qué me dice el Señor? Pasa por alto. Pasa por alto. Y es fácil cuando la ofensa es chica. Ah, está bien, me sacaste una, una mentita, está bien, me compro otra. Pero cuando la cosa tiene otro otro valor, otro color, y ahí viene el tema, ¿no? Y viene otro tema. Entonces, ahí, según el 1921, mirá lo que va diciendo lo de la naturaleza pecaminosa, ¿Sí? La, te lo voy a leer en la NTV ¿sí? vos tenés ahí la Reina Valera seguramente pero dice cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más claros más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias, divisiones envidia borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y vos decís, sí, bárbaro, eso éramos nosotros antes de conocer al Señor. Así, bárbaro, aplauso, sí. No, no, no, no está hablando Pablo a los que estaban fuera del cristianismo, está hablando a los cristianos. Ah, Pablo, ahí cambia la cosa. ¿Cómo? ¿En serio, Pablo? ¿Inmoralidad sexual? Ustedes no saben la cantidad de inmoralidad sexual que hay dentro de las congregaciones evangélicas. La cantidad de abusos sexuales que hay. Que esto es inmoralidad sexual. Y uno dice, es lamentable, pero lo que, lo que pasa, pasa porque hemos salido de los planes de Dios, inmoralidad sexual, ¿sí? impureza, pasiones sensuales. No sabe la cantidad de personas que aparentemente son este, familias ideales, pero que no viven una, una vida recta, un matrimonio santo, ¿no? No, ni tampoco... Este, personas que vos decís, uy, mirá, estoy hablando dentro de la iglesia, no estoy hablando afuera. ¿eh? No estoy diciendo que esto este, está, eh, es una característica de nuestra sociedad. Ya lo sabemos, la sociedad sí. Estoy hablando de cuando estamos dentro del camino y aparentamos una cosa que no es, que a eso está apuntando. Pablo está diciendo, desnudemos nuestra realidad porque nuestra realidad es, Horrible delante del Señor, cuando no hacemos casos al Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y sigue, ¿no? Idolatría. Pues, ¿Cómo idolatría? Sí, idolatría dentro, dentro de hermanos y hermanas. hechicería, hechicería, Sí, hechicería. Pero, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, se van a la doña que me tire las cartas. ¿Eh? o que me diga lo que va a pasar al, a la tarotista o al fulanito que este, me, le haga un trabajito a pie, pero ¿no? vos decís eso pasa en la iglesia si ¿sí? hablando de trabajitos yo, yo tenía un caso ¿Sí? donde hacían cosas en toda la ciudad en las noches iban dejando cosas claro Ciudad, esa, esa, esa, esa, esa, Brujas y brujos, trabajos. sí, trabajos. Bien, bueno. Y estás hablando de personas que conocen al señor, sí. O sí, bueno, pero no deben ser. Y mirá no sé. Después lo que sigue, esto, moneda corriente, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Discordias, divisiones, ¿sí? envidia, borracheras, hermano que dicen, no, pero yo tomo como dijo Pablo a Timoteo, una copita por la... Pero la copita eh, parece la Copa Libertadores, ¿viste? <risa> <risa> no, no la copita. ¿Eh? Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, Porque misma... ¿Por es todo lo mismo. Porque está hablando de... No, no, no, no es categorizando quién es mejor o peor, sino que está diciendo lo que sucede. Y eso que de, denunció Pablo en el siglo I, hoy también está. Y está disimulado por diferentes actitudes y diferentes situaciones. Pero, voy a decir, este, esto me escandaliza. No, que no te escandalice. Porque la Iglesia es un hospital, la Iglesia es un hospital con personas que siguen haciendo cosas que no deberían hacer y que lamentablemente, si no se sanan, van a seguir repitiendo el patrón. Pero el Espíritu Santo no vino para que esto pase de largo y decir, bueno, que se arregle cada uno. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo vino para que vos y yo seamos salvos. Seamos sanos, seamos libres, seamos totalmente santos para Él. Por eso no se queda ahí, porque si vos decís, ¡Ay, Dios mío, mirá lo que es! Para eso me quedo en mi casa. No, no, no, pará, pará, no. Esa es una excusa de Satanás para que vos nunca cambies. Entonces, como ah, yo veo gente que... Esto es lo mismo que, que, que me horrorice porque veo gente enferma en el hospital. Y sí, en el hospital hay gente enferma. ¡Ay, no, no voy más al hospital porque hay gente con... con este, tuberculosis ¿y qué quiere que haya? sano no hay ¿no? bueno, la iglesia es un hospital ¿sí? y a veces algunos se sanan y otros eh, parece que se sanan pero después quieren seguir un poquito enfermos porque parece que les gusta la enfermedad ¿no? esto es lo que pasa ahora, no se queda ahí porque la obra del espíritu es otra mirá lo que dice 22 y 23 ¿sí? porque ahí viene la obra del espíritu y la obra del espíritu habla de eso pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, Pablo cuando termina acá esto que me dice, ¿qué cosas produce el Espíritu? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de cómo ese fruto podría manifestarse en nuestra vida cuando este fruto del Espíritu comienza a manifestarse ¿eh? algunos dicen los frutos en realidad habla de un solo fruto como si fuera una una naranja una mandarina con diferentes gajitos viste y esos gajitos este va representando cada una de estas situaciones cuando comienza a representarse vos sí pero a mí por ahí me está faltando alguna de esas cosas por ahí este no tengo tanto control propio bueno pero por ahí ya comenzaste a tener alegría, ya comenzaste a tener paz, ya comenzaste a tener amor, ya el Señor te está dando gentileza, ya te está dando bondad, tu fidelidad va creciendo, decís, bueno, estoy bueno el Espíritu Santo comenzó a obrar en vos, comenzó a obrar en mí, y el Espíritu Santo lo va a seguir haciendo, y a veces nosotros somos ansiosos, porque somos ansiosos, viste que tenemos un problema, hoy me pasó un problema y yo lo quería resolver ya, ¿viste?, a las 11 de la mañana tuve un problema y a las 11 quería resolverlo. Y no se resolvió, es más, todavía no se terminó de resolver. Pero viste que yo quiero ya la solución. El Señor nos está llamando a tener paciencia, a tener bondad, a tener esperanza. Y esa esperanza no nos avergüenza. Por eso lo interesante de esto es que ahí me dice cómo este fruto podría manifestarse en nuestra vida. Y en tu vida y en mi vida seguramente el fruto del Espíritu comienza a manifestarse. Y por ahí os decís, uy, pero no tengo la mandarina entera, tengo dos o tres gajitos nomás. Bueno, arranquemos por esos dos o tres gajitos, por ese uno, que el Señor va a comenzar a ir proveyendo hasta que se cumpla, se, se, se, se arme toda la mandarinita entera, ¿no? Toda, toda la, la fruta entera porque el Señor quiere dar fruto. Vos sabés que estaba hablando el otro día con, con unas personas que eh, estaban contando una experiencia y, y bueno, comiencen a ver, a raíz de una decisión que tomaron como familia, este, de obviamente acercarse al Señor, en este momento comiencen a ver esos primeros, ¿te acordás de lo que eh, se hablaba hace un tiempo de los brotes verdes, esos primeros brotecitos verdes? ¿Sí? pequeñas acciones, pequeñas actitudes, esos son los frutos que empezamos a ver, esos, esos, esos anticipos, porque se viene esa manifestación del Espíritu para tu vida y para mi vida. Y bueno, yo quiero terminar, creo que ahí termina, ¿no? creo que termina la, la 15, ¿no? ah no, la 16. Según 524, ¿qué hemos hecho ya que nos ayuda a no caer en las obras de la carne?, y según 5.25, ¿qué debemos hacer para producir el fruto del Espíritu? Muy sencillo, mira lo que dice el 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Y yo te animo a que en esta noche me animo a mí a crucificar eso que me está impidiendo tener más fruto. Y por ahí es este, el rencor por ahí es la venganza, por ahí es el reclamo, ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Según el 24, yo tengo que clavar en la cruz esos deseos, esas pasiones, esa naturaleza pecaminosa y dejarlo crucificado, y tengo que crucificarlo allí, en la cruz. Digo, Señor, crucifico mi deseo de justicia. Voy a decir, ¿pero mi deseo de justicia? Sí, porque ese deseo de justicia me está llevando a que no pueda solucionar este problema. Pero no es, no es lógico, no, no es lógico. Porque en el camino del Señor a veces la lógica no, no interesa. En el camino del Señor a veces lo que yo tengo que hacer es crucificar mis pasiones, dejarlas en la cruz, y el 25 me dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y tengo que vivir en el Espíritu. Y la guía del Espíritu me va a decir, ama cuanto más dolor tenés. ama Porque contra el amor no hay ley. No hay ley contra el amor. Sabes la cantidad de mamás que han recuperado a sus hijos en el alcoholismo, en la droga, en la miseria, en la, en, en, en la total desidia de sus vidas? Y las han recuperado esas madres amando a sus hijos, volviéndolos a bañar, volviéndolos a llevar a su casa, volviéndolos a curar, volviendo a soportar que ese hijo drogadicto le siga robando todas las cosas y quede sin nada casi ya. Y todas las amigas diciéndole, pero pegar una patada a ese nene grandote que... Y esa madre amando, y amando. Y Dios, a vos, a mí, a nosotros, nos está llevando al amor. Pues sí, pero Señor no es justo, no es lógico, no está bien. No, no está bien pero al amor, al amor, al amor. A eso nos está invitando el Espíritu Santo y a comenzar a, en el amor a manifestar su fruto con cada aspecto, en el amor, a partir del amor. ¿Sí? Y el amor no se siente, el amor se da el amor se da, porque tenemos un, una, una eh, concepción muy, esto también me gustó, una concepción muy griega del amor, como que todo pasa por adentro, por el sentimiento, viste que las parejas hoy dicen, ya no tenemos más feeling, viste, ya no hay más sentimiento, no hay piel, no hay química, digo, pero si, no sé, no, no hay química tampoco para el amor, <risa> no, no tenemos más química, entonces bueno, ¿no? Eh, voy a tener que decidir amar. Y lo lindo es que el Señor no me está diciendo amá a tu amigo, a tu amiga, a tu... No. A ese, viste, que cuando lo nombran hay como un hormigueo en tu estómago, ¿no? Y sentí ahí como que, Ay, no sé si estoy tan contento! Bueno, ahí me está llevando el Señor. Oramos. Eh, y después tenemos el 6... Y vamos, tenemos dos clases más, o sea, tenemos el 16 y el 23. El 23 seguimos terminando, vamos a hacer un cierre, hacemos una, como un raconto de todo lo de Gálatas. Yo creo que está... A mí me, me apasionó mucho cuando lo, lo, lo miré y lo veo y digo, está muy bueno este estudio. Porque nos va llevando con preguntas que nos van... Viste que pareció al principio medio medio, después empezó a ir al, al hueso y... En, y nos va tocando, ¿no? Oramos. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos habla, siempre nos ministra, siempre nos toca. Particularmente hoy, Señor, yo me siento identificado con esto y con mis hermanos que también están pasando situaciones similares donde tu Espíritu Santo nos está llevando a, a tomar otra actitud, Señor, a, a deponer los reclamos y amar a a esos hermanos, a esas hermanas que seguramente están necesitando amor, Señor. Y, y, y Señor, no, no, no nos queda más nada que agregar de que el amor cubre multitud de pecados, Señor. Y contra tales cosas, dice tu palabra, no hay ley, Señor. Contra el amor, contra la bondad, contra la paciencia. No hay ley, Señor. Y vos nos estás invitando a que... Crucifiquemos en esa cruz que llevaste cada pecado, Señor, toda nuestra, nuestra carnalidad, Señor. Todo lo que solemos reclamar con justicia, Señor, porque cuando lo miramos tenemos justicia en reclamar, pero tu Espíritu Santo no nos lleva a reclamar, Señor. Tu Espíritu Santo nos está llevando a otra cosa. Y oro por las situaciones de mis hermanas, de mis hermanos, que también están, están en, estas, en estas relaciones que necesitan sanidad. Oro, Señor. Y yo declaro, Señor, no decreto, yo declaro. Vos decretas. yo declaro, Señor, que tu palabra se cumple, Señor. Y cuando comenzás a obrar cuando tu Espíritu Santo comienza a hablarnos y comienza a guiarnos, como recién leíamos, Señor, todos los días, vos comenzás a darnos estrategias de amor, de servicio, de bondad, y vos comenzás a darnos esa estrategia, Señor, para que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa, una obra maravillosa, Señor, que comience a cambiar actitudes que a vos no te gustan, Señor. Por eso te bendigo, Señor. Y te pido que en esta semana tu Espíritu Santo aún actúe más profundamente en nosotros. Y nos dé mucho más de ti, Señor. Señor, yo creo que vos estás actuando en mí primeramente, Señor, en mis hermanos, en mis hermanas. Y vas a solucionar cada situación que está trabada, cada situación que está tirante. Tu amor, Señor. Nos está llenando. Esta noche es una noche de paz, es una noche de sanidad y lo estás haciendo nosotros. Gracias Jesús, te honramos, te bendecimos. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias a los que estuvieron en la transmisión. Y bueno, nos vemos el próximo martes con el Estudio 6. Ya estamos ahí cerca del final, así que nos vemos el, el martes que viene. Bendiciones. Y hasta la semana que viene, acá estamos cerrando. Chao María Laura, chao Vero, chao Ketty, eh, Angie Luz, eh, bendiciones. Chao Norma, ¿sí? gracias por estar ahí. Gracias Isaura, ¿sí? que el Señor las bendiga. Gracias por este tiempo. Gladys, Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. ¿sí? Hasta la semana que viene.